Le encanta lo que hace y yo creo que eso para, para todo tipo de trabajo es una cosa fundamental, ¿no? porque si no nos gusta, ¿para, ¿para qué estamos? Se da cuenta que a veces hay que tener un poco de mano derecha a la hora de decir las cosas para que sean más efectivas. Es, ese tipo de personas que, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Ella ve un error como una oportunidad de aprender, acepta las críticas de una forma constructiva y es una persona que, que a la hora de trabajar es muy fácil de, de colaborar con ella. Es una persona trabajadora, comprometida con lo que hace, crea aquello en lo que hace y a la hora de montar con ella un proyecto, sabes que se puede llevar a cabo porque ella siempre va a estar ahí al pie del cañón para que ese proyecto salga adelante. Además, su capacidad de liderazgo le permite pues, trabajar y liderar e innovar proyectos. Eh, además, creo que tiene una capacidad innata, ¿no? un optimismo, que lo sabe transmitir muy bien a las personas que le rodean. En, en cualquier cargo que asume a la hora de trabajar también en equipo, eh, es una persona, como decía, que trabaja como una hormiga. Muy poco a poco eh, no parece perceptible pero luego, a la hora de la verdad, sí que se ve el resultado. Y, y vamos, yo personalmente sí que la, la recomendaría para, para que cualquier función profesional con, que tenga que ver con el trato humano. A nivel profesional destacaría los aspectos de, que me han ayudado mucho a trabajar en equipo, a ser bastante más flexible y poder adaptarme a cualquier situación, cosa que eso pues no te lo enseñan, lo tienes que ir aprendiendo poco a poco, no es una cosa que lleguen, te den un manual y sepas cómo hacerlo. Yo creo que gano muchas aptitudes eh, porque a lo mejor más adelante o de aquí unos años podré estar a cargo de de ciertos equipos, de personas, eh, sabré tratarlas mejor, no solo de manera óptima o de manera más efectiva, sino de manera más humana y mejor. A lo largo de toda mi experiencia he aprendido que hay que saber organizarse, planificarse, saber trabajar en equipo, poniéndome en el lugar de los demás y gestionando mis propias emociones. También me ha enseñado a optimizar al máximo el tiempo de, de una forma comprometida pero sobre todo yo creo que para lo que más me ha servido ha sido para conocer y tratar a las personas, siempre con alegría, siempre con, un, con optimismo y, y con una sonrisa. Hoy en día me considero una persona que sabe transmitir, que sabe, eh, que sabe expresar con palabras lo que, lo que piensa y lo que quiere hacer y yo creo que esto se lo debe en gran parte a esta, a esta experiencia. ¿no?